Ya que no sé quién griegos me dicen en nombre de gente que Jerusalén y Luguita y que matil Tito Dios. Y los griegos me dicen que Felipe es de Bethsaida, Estado de Galilea, y que está tanque. Eh, no es que Jesús. Felipe Yaqui que Andrés, y yo me estime que es que es Jesús. Y que Jesús que Así ahora que el Pilchintaga ya ni mitzilla sigase i yo trigo allá huetsi pantásle i guamiki seguiró guasan iga no uno cesan sigamiki ya huépiguí ti comate iyol. Yehigana sa gigá na samuchó kilia ya huépoliguí ti ya gigá ni intásle motema que sufrir o toca no chipa ya hué ono dios siga ágas kineki néki matekipano haga néh mana toca haganéh no onpano onos y estekipano gua haga si va a agarrar, nota que va a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar nota, llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar Iguanse, Juanseñeni que y matir titi. Y Juan pataca actoya, quisto y tatiquini, Y quien quisto vaya. Se ángel quinota. Y Jesús quisto. Ayer higanesmo cague y nin Sino que higa amejeme. Aman ya nocta. Dios ya huichi juzgaro, te no chillejo no que hay pan en nin tagli. Y ya huichi quistiti, chitzimi. es mandaruga y pan en Igual que las coquitas y pancruz no chilly aguinecredote. Igual que la gente quito. Igual la gente quito. Igual la gente Igual la ley cristo no chip Igual que la Igual gente quito. Igual la Igual Igual ya, allá Si no me no me ha Si